Capas de diagramas, veremos esta nueva característica de Enterprise Architect 15.1 En la cual tenemos de ejemplo este diagrama El cual vamos a crearle distintas capas Abriendo la ventana Filtros de diagrama Aquí como ven Tenemos la pestaña de capas En donde podemos empezar a crear distintas capas en este caso ya tengo creada la capa de nombre título, en la cual este elemento de tipo texto voy a introducirlo en la capa, seleccionándolo, luego seleccionando la capa y con el botón agregar contenido lo agregamos, luego el elemento padre. Selecciono la capa y lo agrego. Luego voy a crear otra capa a partir de este botón. Y voy a denominarla... Hijos. Voy a seleccionar los elementos hijos. Selecciono la capa y los agrego. Finalmente, voy a crear otra capa... Llamada nietos y voy a seleccionar todos los elementos nietos y los voy a agregar a la capa. Ahora tildando o destildando van a ir desapareciendo o apareciendo los elementos en el diagrama y por lo tanto sus relaciones. De esta manera tenemos un control total del diagrama, de qué queremos ver y qué no queremos ver. Además también podemos agregarle un filtro y simplemente seleccionándolo nos va mostrando los distintos elementos que queremos ver del diagrama. Esto es realmente muy útil para presentaciones.